...y todos y todas, pero esperamos mi mí de la expresión de la universidad, que desde este grupo de concejales y concejadas... ...ha creado que el pleno extraordinario que por fin se realiza en ese ayuntamiento... ...a servicio ante toda la oposición, desde porque hace años haya sido tomado casi asistente por el equipo de gobierno del PP. No solo no han excedido a poner el pleno por la tarde, como así se solicitó, de cara a una mejor resolución pública... ...sino que han establecido que es la primerísima hora del día de comienzo del, del pleno, y además que ahorita el tiempo... Le pregunto la pretende de este Gobierno y si es que no tiene que sacar a la luz pública el informe, Como yo sí creo que es posible que lo que quieren sea que no se conozca el fondo, el memorador del informe de la Cámara de Cuentas, que ha publicado, no le permite, y que va a del partido. Primeramente, quiero recordar que este informe desde aquí estamos hablando, se corresponde a la año de 2012, Sí, está definido y no me debería que se lo de Esta parte, que parece un poco frívola, se la diría a cualquier empresario a su general de una empresa. Les voy a poner varios ejemplos para que puedan entender mejor lo que estoy hablando. ¿Cómo podría explicar a la dirección de esta empresa, imaginaria, que todo funciona estupendamente en ella, si no hay procesos ni procedimientos claros para que cada trabajador de la misma sepa qué hacer o cómo hacerlo, tal y como indica el apartado 2, segunda pregunta del informe? si además, saber claramente a quien La más, y la más simples herramientas informáticas para poder trabajar incluyendo los distintos departamentos no estén interconectados entre sí, y por tanto, trabajan en ciegas, tal y publican el apartado 2.1 y en el apartado 2.3.2.1 ¿Cómo explicaría la dirección de la empresa que tiene no, los trabajadores no, temporales no, no, no, no, no. que desde hace años, a los que no se le pero no su trabajo, o que es de las normas tiene el concepto de identificación tal y publica el apartado 2.3.2.1 ¿Cómo explicaría la dirección que está pagando a sus trabajadores Thank sure. you.